Trucos súper sencillos para no desperdiciar bloques en Minecraft. ¡Hola, Sitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy te voy a enseñar varios trucos para no desperdiciar bloques. Eh, aquí hay un error que se suele cometer poner bloques eh, uno encima del otro cuando se construye la casa. Es decir, la gente normalmente se hace esto. Es un error que se suele cometer porque no estás aprovechando los bloques que tienes. Aquí, por ejemplo, el suelo, ¿cómo lo he hecho? Quitando estos bloques, los pones aquí y la pared la pones encima del césped, porque si lo pones aquí encima estás desperdiciando la madera que hay aquí abajo. Este es un truco muy bueno, que va muy bien, para poder aprovechar los bloques que te sobran ¡Ve para allá! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve, ve para allá! Segundo truco, eh, la piedra La piedra tiene varias fases, ¿vale? La primera es esta, que es la, la natural La segunda es esta La tercera es esta Y la cuarta es bloques como si fuera ladrillos pero con esta piedra, es decir lo voy a poner aquí para explicártelo mejor y que tú me entiendas. Mira, esta piedra, ¿vale? Para que no lo sepa, es la, la que tú picas, ¿vale? Si yo picara esta ahora, ahora no puedo porque estoy en creativo, pero si yo picara esta, ¿vale? En el survival, me saldría así. ¿Y cómo puedo hacer para que me salga así? Primero de todo, tendría que poner un horno, ¿vale? y cocinar. Luego hacemos un repaso, así que quédate hasta el final del vídeo porque luego te haré un repaso de todos los trucos para que lo entiendas mejor. Eh, esta, ¿cómo se consigue? Se consigue horneando la piedra dos veces, es decir, la primera fase es esta y la segunda fase es esta. Eh, esto, esta piedra, no se consigue horneando, se consigue a partir de esta piedra, es decir, Tú coges se necesitan cuatro bloques vale porque cuando entramos en modo survival a la e nos sale aquí el personaje y cuatro cuadraditos que es donde normalmente se suele hacer la mesa de crafteo y demás pues ahí es donde tienes que poner esto y te saldrá la piedra que son los ladrillos estos de aquí pero si por ejemplo quieres hacer la casa de piedra la puedes hacer, por ejemplo, de esta De esta, de la que tú quieras, ¿vale? ¿Y cómo la puedes aprovechar? Pues, por ejemplo, si haces la casa De esta de esta piedra ¿Vale? Pues puedes aprovechar Esta, por ejemplo, pues... Yo qué sé, los bloques que te sobren Los puedes cocinar Los puedes aprovechar para hacer el suelo Por ejemplo Esto lo puedes aprovechar para hacer eh, Decoración Columnas eh, sobre todo para las columnas va muy bien, y lo puedes aprovechar pues, para las paredes, por ejemplo. Vamos a hacer un repaso de todo. Hacer la casa con un bloque debajo que no estás usando, ¿vale? Porque si tú entras por aquí, estás desperdiciando este bloque. Pero, en cambio, si pones un bloque encima de la tierra y en medio pones el suelo, estás aprovechando todo el suelo. Las piedras las puedes aprovechar. Pues esta para rellenar huecos en las cuevas. Esta para decorar las paredes. O sea, para, por ejemplo, si quieres arreglar las cuevas y todo, puedes poner este de, de pared. Que es lo que hago yo. Este lo puedes utilizar de, de decoración también. De columnas o de lo que tú quieras. Y este lo puedes utilizar de paredes para tu casa, o para lo que tú quieras. Aquí arriba te dejaré una lista de reproducción de la serie que estoy haciendo de cómo sobrevivir en Minecraft. Madre mía, ya se está haciendo de noche. ¡Ay, señor! ¿Qué tal? ¡Bicho! Dios, fuchs, ¡Echa para allá! ¡Hala! Ya deshecho ya esto.